Dios te bendiga, me llamo Dianet. Me llamo Natalie. Y hoy vamos a cantar si tu presencia que te voy a encontrar, quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, y no quiero llegar, Dios te bendiga, suscríbete a nuestro canal, estamos viendo